saludos cordiales prixlines de todo el mundo cuál es en la actualidad la situación en españa el tema de la regularización tema de trabajo el tema del bicho la política hoy vamos a dedicar el vídeo a eso como estamos muchos de nosotros aquí en españa somos los que mejor os podemos responder de primera mano cómo está la situación en españa eh, soy luis de PRIXLINE eh, siempre emitimos en directo eh, todos los días de lunes a domingo sobre esta hora. Saludos cordiales a todos los que nos veis en España, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Angola, Argelia, Estados Unidos, Surinam, Trinidad, Tobago, Curacao, Marruecos, Islas Vírgenes, Inglaterra, Senegal, Francia y Aruba si alguno de vosotros no he, eh, no he mencionado el país en el que se encuentra que me lo ponga en cualquier comentario que le añado a la lista si queréis saber de españa de primera mano el canal de PRIXLINE es vuestro canal aquí os ayudamos no solo al tema del, de los papeles sino todo todo lo que se necesita para estar en españa o emigrar a españa bueno eh, ya os recuerdo que lo hacemos todo sin ánimo de lucro y que os damos nuestra opinión eh, Particular, la de los invitados, la mía, eh, con objeto de que penséis y reflexionéis y que toméis vuestras propias decisiones, que siempre es lo mejor. ¿Vale? Tema de hoy os lo he comentado. Eh, tenemos. Mmm, bueno, eh, muy breve. Los tres últimos vídeos los hice sobre el tema de emprender um, para que tuvierais unas pinceladas de cómo puede ser emprender online. Ahora es una buena oportunidad con los cambios que se avecinan con el bicho. Os traje a Oscar. Os traje a Jorge, que son referentes en, en, en negocios por internet. Y por último os traje a John, que era uno un, un Prisliners, uno de vosotros. Él me pidió en el chat del vídeo que estaba haciendo con Jorge que participara, hacer un vídeo con él. Y yo le invité y al día siguiente uno de vosotros estuvo aquí en Prisline. Mmm, los protagonistas sois vosotros. Eh, tenéis los tres vídeos, el que quiera emprender online para que tengáis una idea vale luego ya el que quiera profundizar pues para eso está google ya y profundizar el que no quiera emprender online no pasa nada pero vamos que, que me entendáis por qué lo hago vale para un poco para que penséis es una idea también para, para ganarse la vida hacer un negocio online que además está a prueba de bichos bueno tema de hoy ya os digo vamos me, vamos a preguntar todas las dudas que tengáis de españa las podéis preguntar tanto los, los invitados que están en la sala de zoom como los que estáis ahora mismo en el vivo, en directo, como los que veis luego el el vídeo, ponerlo en los comentarios. Os pido un like si os gusta, por favor, y si alguno no está suscrito que se suscriba con la campana y así en los próximos vídeos participa en los vivos. Eh, hay un caso que la que me ha preguntado siempre que me preguntáis algo así importante, en vez de responderos en privado, yo os invito a la sala de zoom para que los pongáis. Y así ayudamos al que pregunta y a todos los que lo veis. Entonces está con nosotros Dariana. La voy a dar paso para que exponga ella su caso y todos vosotros lo conozcáis. Y luego, pues la tratamos de ayudar entre todos. Pues te voy a activar el micrófono, Dariana. A ver. ¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Pues puedes pre preguntar la duda que me ponías en Telegram esta mañana. Os recuerdo que no lo he dicho, en Telegram estamos las 24 horas ayudándos, ¿vale? El enlace al grupo de Telegram está debajo del vídeo, es gratuito también, ¿vale? Pues, okay. Dariana, preséntanos me... lo que ha pasado para, para poderte ayudar. Ok, primeramente, gracias Luis por el espacio y buenas tardes a algunos y buenas noches aquí en Madrid. Yo estoy aquí en Madrid, yo soy peruana, ya tengo ya un mes y medio. Y bueno, la pregunta que yo tengo o que yo le realicé a Luis eh, fue sorprendente para mí, no, eh, que me lo comentaron o me lo me, me dieron esa propuesta el día de ayer. Entonces yo no lo creía, pero entonces este, mi pregunta es Luis. ¿o pero lo dinos primero me... la propuesta porque yo no la presiona. yo la conozco, Dariana, pero la audiencia no la conoce. Tú cuenta como a me mío. lo has contado en Telegram para que ellos no sé, lo sepan y luego ya seguimos para eh, yo yo eh, estuve postulando para poder trabajar en el campo obviamente sin papeles eh, sigo de turista este y había uno que estaba reclutando personal para que puedan subir a francia ya eh, me dijeron de que no puedo no puedo subir a francia pero que puedo trabajar en murcia y que ellos o que esa persona eh, pueden realizar el alquiler de documentos el, el alquiler de documentos Para que yo pueda trabajar en cual, No solamente en el campo Sino en cualquier empresa de España Donde pues yo no pueda tener ya ningún problema Entonces a mí la verdad Yo me sorprendí y Porque no lo creía Porque creo que lo tomé un poco a mal No lo creía Entonces de inmediatamente se lo comenté a Luis Entonces esa persona quedó en llamarme eh, Mañana mañana porque tiene para una chica y para un chico tiene para dos personas este que te arregla te alquilan todos los documentos para que pues puedas trabajar normal no normal como una persona legal entonces Luis eso a mí pero sí, te ha extrañado y a mí también efectivamente mañana te va a volver a llamar esa persona exactamente me va a llamar a las 17 horas porque él está en francia ahorita él está en Francia y este me va a explicar detalladamente qué requisitos, cuándo. Bueno, también el pero, precio, porque no creo que pero, también por Vale, pero esa propuesta, ¿en qué consiste? ¿Con, con, ¿Qué es eso de alquilar al documentos? Para que nos enteremos, porque tampoco nos queda muy claro, ¿qué es lo que te ha dicho? En la cereza, para el campo. Hmm. Para Murcia. Para trabajar en Murcia, para trabajar en el campo, ¿no? Exacto, para la cereza. Vale, pero eso de alquilar documentos, ¿qué es lo que te dice? Es que eso es lo que quiero que nos aclares si puedes un poquito, Ariana. Que dice que muchas personas ya lo están haciendo, que directamente están contratando, o sea, que esa persona, o sea, que esa empresa, que no me mencionó el nombre de la empresa, ¿Sí? ya están, este, haciendo esos trámites porque hay personas inmigrantes, bueno, como nosotros, que no tenemos documentos y que necesitan trabajar y que se están arriesgando a alquilar documentos que Pero le alquilan documentos, o sea, te quiere alquilar a ti documentos. Documentos de otras personas. De, de otras, otras personas? personas. Por ejemplo, me ofreció de un de un, este, una colombiana, no sé. de una colombiana que creo que se regrese regresa a su país o este o, o está fuera, no lo entendí bien. Y te quiere dar como no, como, como los documentos de esa persona para que tú trabajes que como trabaje si fueras llegar. esa persona. Esa es sí, la idea, sí. ¿no? Claro, pues un poco así poco entendí. Y te quiere cobrar por eso, por esa gestión. Yo me imagino, porque Luis acá no es nada gratis. Y yo me imagino que pues todo aquí pues, todo me lo va a cobrar. Pero claro, fue una pregunta, fue una duda que yo le dije sí, porque sí, yo claro. primero le dije a él que no tengo papeles, pero que estoy dispuesta a trabajar y si me da pues un empleo, o sea, detalladamente, ¿no? Me dijo de que las personas, hay personas que están realizando los documentos el alquiler. Que detalladamente me lo va a explicar mañana a las 17 horas. Este que está reclutando personal para subir a Francia. Que por el momento no se puede subir a Francia porque por el alquiler de documentos, pero que puedo trabajar normal en Murcia en empresa. A mí me suena bastante extraño eso. Eh, de todas formas, voy a dejar que sean primero algún prisliner en la sala. Quiere responder, quiere ayudar sí. a Dariana. Y luego doy también otra, mi opinión. Otra, otra, otra. Vale, eh, otra repregunta. Venga, pregúntalo todo. Venga, ahora te. Eh, yo he también otras personas que ya tienen muchos años acá y que son, pues ya no acá, nacionalizado ya nacionalizados eh, ya. Y me dijeron que sí lo hacen. Pero que lo hacen entre familias. No lo hacen. Claro, es que ajenas. una cosa es que, por ejemplo, tú tuvieras una hermana, vamos a poner. Yo lo he visto eso a veces. Eh, no digo que lo hagáis o que no, cada eh, uno da su opinión, pero yo he visto a veces a lo mejor persona, eh, dos, dos que son dos hermanas muy parecidas y a lo mejor una tiene los papeles, otra no, y va una con los papeles de la otra. Eso yo alguna vez lo he visto. Sí, bueno, sí me confirmaron, me dijeron que sí, pero entre familias, que nunca lo han visto entre... Claro, es lo que te digo, yo lo he visto entre familias, pues con dos hermanas, que más o menos tal, eh, eso lo he visto. Eso, ¿sabes quién lo hace mucho esto? Los chinos. por lo visto. los chinos no se muere un chino. En, en España no muere ni un chino. Os lo juro, ¿eh? Investigarlo. No mueren los chinos. Es un misterio. No lo sabemos por qué. Y sabes lo que creemos los españoles, que es que cuando fallece un chino, no sé cómo lo enterrarán, pero esos documentos los aprovechan. A ver, no digo, no lo he comprobado, ¿eh? pero yo lo he leído alguna vez. Pero bueno, tu caso es distinto. ¿Quieres ¿Qué? añadir algo más de tu caso? Y, y pasamos a las respuestas. Os recordamos que hoy el vídeo preliminar en los que os estáis incorporando ahora mismo es de preguntas sobre España. Todo lo que queráis saber de España, del tema de regularización, del tema de trabajo, incluso tema de política, de lo que queráis. Nos preguntáis, que para eso estamos en España y os ayudamos. ¿vale? Pues no. Eh, de repente mañana también no me contacto con él, me puede explicar detalladamente y pues te claro. lo vamos a ver. Toma nota, porque también es muy distinto. De... Dariana, una pregunta, es muy distinto si te ofrece eh, unos documentos para que trabajes, que yo no digo ni que, que esté bien ni que esté mal, pero es que si te cobra ya te digo que no. Yo. Obviamente que no, yo, yo te tampoco me no. Otra cosa es que te diga, bueno, vente aquí a trabajar, yo qué sé, y, y ponemos el nombre de tu hermana. Pues a lo mejor tampoco estaría, no sería muy correcto, pero es muy distinto. Si te quiere cobrar, porque a lo mejor claro. estaríamos ante. A lo mejor, incluso hasta te quieren engañar a la persona. No lo sé, ¿eh? Exacto. Exacto. Yo también lo consulté y me dijeron que de repente. Es una estafa de repente, ¿no? Podría ser, vamos a no ver, que que te... que... sí, vamos a ver lo que te dicen los prilines, un poquito, no, si te... Eso... no te vas, Tú... y ahora nos sigues repreguntando, vamos a ver un poco la opinión de todos ellos, ¿vale? Tú y ahora sigues, no te preocupes, ¿vale? ¿Te parece, Dariana? ¿eh? Venga, claro, claro, está bien. Pues venga, no. el primero que ha levantado la mano ha sido Jesús y luego pasa a Ricardo que también la ha levantado. Venga Jesús, actívate el, el audio y, y, a, y danos tu opinión. Mira, buenas tardes. Yo te voy a decir una cosa. Yo me pasé un caso con, también con como tú casi en Francia. Te voy a decir una cosa, un problema personal que tuve y me pasó lo mismo. A mí me dijeron que no a dar unas cosillas y luego no me han dado. Y Jesús, recordamos y me... a todos los prilines que es ah, sí, él está perdona. en España, es español y sí. todo el que sí. quiera trabajar en un supermercado en España ahí tenéis a un especialista. Él trabaja en una gran supermercado de España. No sé si se puede decir su nombre o no. Del, sí, de no la cadena, caso. pero que, que, que las preguntas que tengáis, sí, hacérselas, que él nos las responde. Cuéntanos, ¿qué te pasa yo, a ti, yo, Jesús? Ya también. Ya hablas de yo con la, con la francesa de eso. <risa> bueno, escúchame. El problema que yo tuve cuando lo que tú me estás comentando, yo no te quiero decir que sea bueno ni que sea malo. A mí creo que ha sido una, que es una estafa. que de, te quiero decir, lo que quieren intentarte es sacarte un dinero y luego no darte ni papeles ni nada. Eso únicamente lo están haciendo los chinos, los chinos sí, porque son familias con familias, a lo mejor se meten a un hijo, luego una madre, entonces ahí los chinos sí lo pueden hacer porque son papeles para familia. Pero yo te voy a decir la verdad, lo veo una estafa. A no, ti te me suena, no me te suena estafa el tema, ¿no? a que la quieren engañar. Yo le diría a sobre no... todo a Dariana que no suelte nada de claro. dinero. No, no, te no, pido por el... favor que no, que no suelte ni un dinero, te van a prometer, te van a llamar 40 veces como me han hecho a mí mil veces te van a prometer de todo pero no de dinero por favor te pido el único que mañana te... mañana a las 5 Dariana tú estás dependiente toma nota de todo lo que te diga y si quieres como hacemos un vivo un directo yo, todos que los que días mañana bolida, nos favor. lo cuentas vale como el directo lo hacemos sobre las 9 mira o sea, a mí me, me estafaron 1, segundos, es que que te... Te decir 1500 es? euros me estafaron a mí por eso te comento, que no me gusta tampoco decir cosas que... pero me que llamo a Que mami Joe se están en el grupo, se como me doy cuenta. A ver, si ahora tenía el micro abierto, Prilines, eh, bueno, vamos a dejar paso a Ricardo y, y danos nuestra opinión. Ricardo, Ricardo está en Argentina, Prilines, y quiere venir a España. Y da nuestra opinión, Ricardo, y si quieres preguntar cualquier cosa, pues también la puedes preguntar, ¿vale? Aparte, si quieres. ¿Te inicia el audio? O lo o Ahí lo tienes, ya lo tienes iniciado, Ricardo. Hola, hola a todos, buenas tardes. Eh, Ricardo, yo soy de Argentina. Eh, Mira, eh, Adriana, eh, para mí es una estafa, eh, eh, porque aparte, si te dicen que te van a trasladar a Francia, si vos entras a Francia vas a entrar con documentos falsos, vas a ir presa, querido. Para bueno, mí es una estafa total. No, no, no, no aparte que ahora no se puede viajar. Acá, ahora a no. Francia no se puede ir legalmente. Vamos, no está todo cerrado. No. Por cierto, sí, primer no, ya que estamos, eh, os he puesto en Telegram. Perdóname, Ricardo, ahora sigues. Os he puesto en Telegram una noticia que ha salido en ABC bastante fiable que decía que los aeropuertos no los iban a abrir hasta septiembre-octubre. Eh, a ver, no, no hay nada oficial, pero para que los que queréis venir a España, calculad para octubre. Vale, era una noticia fiable. No no está publicado en ningún lado todavía, pero es lo que están barajando, eh, para octubre. Abrirán los aeropuertos, los vuelos, que va a ser de lo último. Sigue, Ricardo, tu opinión. Perdona. Sí, sí no, esa es mi opinión y aparte creo que si vos entras vas a entrar a, a un país con el documento falso y te meten preso. Yo, yo veo acá un programa de aeropuertos y veo gente que se meten que de, los, con los documentos, pasaportes falsos. Vos tenés que entrar a otro país con, con tu pasaporte y vas a entrar con otro documento. Yo creo que no tenés que no tenés que hacerlo, eso pues te, es, es malo, es, es una estafa y puede tener problemas legales. Y lo que decía Luis, Luis, lo del tema de los chinos, yo cuando estuve en Tenerife en el 2005... Mi amigo me decía, acá no se mueren los chinos. ¿Tú lo has oído también no, eso de que no se mueren los chinos? Díselo a los Prilines para que vean que no, vamos, que yo lo digo, es mi buena fe, vamos. Cuéntalo tú, ¿qué pasaba allí en Tenerife? Es que Ricardo estuvo no, no. un año en España, Prilines. Mi, mi amigo me decía, acá no hay chinos muertos. A que no, no hay, no hay ni un muerto. Lo que no sabemos, lo que no sabemos qué pasa luego, pero bueno, tú cuentas, claro. claro, como son todos iguales, pues son todos parecidos y se deben cambiar las fotos deben de hacer ¿no? algo con los documentos pero vamos que no decimos que lo hagan eh que cada uno da su opinión que pero decía si acá no hay un solo chino muerto sí, no sí. No hay. pues han pasado de la yo creo que cuántos para... años hace que viniste a toda España Ricardo no yo querido yo sé 15 años tendría que hacer 16 años que estaría en España pues han pasado 15 años y sigue sin morir sigue sin morir un chino en España <risa> te lo juro te lo juro sí, sí, es así es así es increíble. Él me lo dijo una vez, me, hablando al poco tiempo de me dice: no? no hay. No mueren no, los chinos. Y nos da, y nos, Dariana, nos da a todos que es por el tema de los papeles, de los documentos, pero es un misterio, ¿eh? Es un misterio. Siempre se aprende algo. Sí, pero Ven. este. Eh, Luis, te sois, Mira. A esa sí tú persona, dinos, está mal, esto es una reunión a de amigos, a, esa, a esa persona que está este eh, publicando su, su, su que está reclutando personal lo pueden encontrar en mil anuncios en mil anuncios está él es el que se carga Claro. Se encarga. Es que sabes Él está reclutando, reclutando para... Pues Francia, tener cuidado... Claro, mira, esto que os digo una, os digo una cosa. Mil Anuncios está muy bien porque es muy abierto, entonces hay muchas ofertas de trabajo, pero claro, pasa que se puede bonito. meter cualquiera ahí. Yo he visto a muchas a chicas pasó. que les han hecho hasta proposiciones indecentes en Mil Anuncios. A entonces, tenéis que tener eso. cuidado. Dariana, cuenta, cuenta, cuenta. A mí me pasó eso, cuando yo llegué aquí... Eh, bueno, para eso yo ya tenía mi anuncio desde, desde Perú. Yo ya publicaba, publicaba y pues mantenía contacto con algunas personas. Este, pero cuando yo llego aquí Piso Tierra Española, se me llaman directamente este, una persona para trabajar. Entonces me hace supuestamente una, eh, una entrevista, pero por videollamada. Anda. Luis, no te imaginas lo que me pasó. Yo todo inocente, ya te imaginas lo que me pasó en esa videollamada. No, no, no quiero, no quiero ni pensarlo, Arena, ya, Tú toda inocente te pones que, en la webcano. Estás pensando lo que se te pasa en tu cabeza es lo que me pasó. Madre mía, madre mía. Pues con este de los documentos no te fíes tampoco. <risa> Por eso desde ahí entonces yo dije, ah no, aquí tengo que ponerme un poco más fría. No claro. puedo ser así toda inocentona y que todos vengan a en mi encima. No, no, no, no, no. Entonces de ahí tajantemente lo bloqueé. Y las personas que seguían, ya otras personas que seguían escribiéndome mi teléfono, que tantas cosas, eh, de frente, toda una fría, fría, totalmente. Agarré le preguntaba ya sí, pero yo si es cuestión de trabajo, excelente, sigamos con la conversación. Si no, no tengo tiempo para seguir conversando. Muy bien. Y solo se iban. Solo se iban. Era. ya no. Didi, pues los si alguno quiere te intervenir, te traen, puede, puede intervenir directamente. A... directamente. Vos tenés que pensar que si te trasladan a Francia vas a cambiar de país, de idioma son muy cerradas, eso sí, no pero no los españoles. Guarda, guarda. no tiene nada que ver con los españoles los franceses bueno pues, que ahí hay me una marlene que, <risas> que ella está en Francia ella lo tiene bien clarito todo. vamos vamos Marlene danos tu opinión te inicio, te inicio ya tienes iniciado el audio pues te digo que eso se llama falsificación de documento ok sabes que hay personas que están muertas y vuelven y le sacan los documentos y se lo agregan a las personas tienen que tener mucho cuidado. ¿Ok? Pues bueno, en mi país okay. también pasa lo mismo. Los muertos hoy en día van a votar y reciben ¿En dinero. tu país tampoco hay muertos, Marleni? No, y Los muertos siguen recogiendo su, su seguro, eh, votando, no. recibiendo mercados, imagínate. Ay, por favor, si yo creía que eso solo pasaba con los Estoy chinos en muerto. España, sin, sin meterme con los no, chinos. ¿eh? En Colombia también <risa> salió bastante. Oye, que aquí te... Madre mía, ¿cuál, ¿cuál es tu país? Para que lo sepamos, Marlene. Colombia. Colombia. <risa> me voy a ir allí a vivir, que ahí nunca uno fallece, oye. ¿Eh? Y nunca mueren. Ahí nunca muere uno. No, es no es triste. triste. Oye, ¿y dónde estás no es ahora, Marlene? ¿Dónde te encuentras? Bueno, yo no estoy muy lejos de la de la frontera de España con San Sebastián, yo estoy en Marzán. ¿Estás al ladito entonces? Sí, estoy a, a, a casi dos horas de la frontera de San Sebastián, hora y media. Estás en Francia. Oye, mira, una se quiere, Dariana se quiere ir a Francia a, a trabajar y tú te quieres venir a España, ¿no? Pues la verdad, yo les digo, Francia es muy bonita eh, y da mucho, Francia da mucho, si me entiende, pero es difícil. ¿Qué, muy qué, qué, quiere, decir, la, ¿qué la, quiere decir dar mucho? Cuéntame qué es eso de dar mucho. Acá, bueno, yo les digo, aquí, aquí por decir, yo ahorita llevo ocho años aquí en Francia. Sí. Eh, y estoy en el paro, es que llaman en el paro. Sí, sí, sí. sí. Eh, acá se paga muy bien el paro, pues ustedes saben que se paga. ¿Cuánto, más ¿cuánto se paga para el paro? Más o menos allá, más o menos. Yo estoy casi para año y medio llevo de paro. Pero la verdad no es porque no consiga trabajo. Aquí trabajo y si quiero salir, yo tengo ya trabajo. La verdad es que estuve haciendo otras cosas, otros negocios, y entonces yo tomo el paro, pero trabajo por aparte. ¡Anda! Entonces, Oye, no, pero que te preguntaba, ¿cuánto dinerillo dan por el paro? Más o menos, allí. Depende de lo que ganes. Si estás con el sueldo mínimo de 1.200, pues te dan 980 mil euros vale. en el paro. Así como estoy yo de cinco años de trabajo seguido entonces en el paro me dan mil euros. ¿Te dan mil? ¿Y por cuánto tiempo te dan más o menos esos mil euros? más o menos. sí como yo estuve trabajando de seguidos casi seis años, eh, me tomaba un año y medio. O sea que depende del tiempo que hayas trabajado anteriormente y lo que hayas cobrado, lo que te dan. Por unos, por trabajar unos seis años, pues te van a dar dos, un, un año y medio. Pues está muy bien. Y encima, mira que Pillina aprovecha y ella tiene luego sus pequeños negocios. Yo no digo que lo hagáis, cada uno da sus opiniones, aquí todos somos libres, prilines. No, pero no, no, igual que yo no, claro. si está, es lo que pasa con las ayuditas, es lo que no, acaba sí. pasando. Pero, no, pero, yo, pero yo me alegro por Marlene y en este caso. Eh, porque estoy como en yo... declarar yo declaro de todas maneras yo declaro así que como yo declaro pues uh -huh. entonces mi, mi paro me baja no y te tú, baja y te, declaro, baja, la, te claro. baja los 900 se quedan en menos a lo mejor o qué Sí, puede ser, depende de lo que yo declare, sí, sí, yo declaro, Si claro, pues, pues, todo, ¿cuánto se quedarían? Porque yo he oído que hay mucho impuesto en Francia, es cierto, o ¿no? Que dan mucha ayuda, pero luego también hay mucho impuesto, ¿es así o no? Sí, eso es verdad, pero pues así como nosotros pagamos mucho impuesto, también tenemos muchas ayudas. Joder. Ahora, aquí hay aquí mucho inmigrante, mucha persona que viene y pues la verdad. Yo digo, yo vivo en Francia, pero no de la Francia. Pero ahorita sí, estoy descansando. <risa> Ay, estoy esto, de la, esto de los dulcitos, yo creo que a mí me pasaría igual, ¿eh? Como me empiecen a dar dulcitos, te engancha el dulcito y pero, pero bueno, no pero bueno que lo digo un poco en broma no yo prilines ya ya sí si yo no te yo no te digo nada eh, que que lo que iba a decir nada no es de claro a mí me dan dulcito todos nos dan dulcito por pues todos pero escucha si yo, aquí cada uno da su opinión prilines muchas veces son distintas la idea lo que os decía al principio que cada uno que vosotros reflexionéis y, y, y y tengáis vuestra propia opinión, que no tiene que coincidir, no. a lo mejor, ¿vale? Es para que tengáis una visión global. Pero una cosa, Marlene, y no me queda claro, joder si estás tan bien, tienes tu trabajito, tienes tu ayuda, ¿por qué te quieres venir a España? Pues te lo digo ya, Porque por... Francia es muy fría. ¿Pero qué quiere decir eso de que es muy fría? O sea. Fría de frío, de. No con frío con de nada, que hace frío. No, no. Frío de que hace frío. No, oh. no, no, no, no. Frío de que las personas son muy frías. Ah, que no son latinas como nosotros, ¿no? Exactamente, España se, se parece mucho a nosotros, mucho sí. al Perú, Ecuador, Chile, todas esas partes de Latina. Fíjate, pero fíjate, bueno. fíjate el canal este que hacemos, que los protagonistas son vosotros. ¿Dónde veis eso? Pero bueno. Es un francés, no te lo hace. <risa> ¿Eh? no, yo, yo la verdad, yo digo, eh, porque. A mí me gusta trabajar y yo no me quedo quieta. Yo estoy ganando el paro, pero también estoy trabajando, ¿sí? Pues hacen muy bien. ¿Sabes lo que te digo? Hacen muy bien. Porque si cobras el paro y vieras series como el de arriba, eso es la perdición. Ahora, si cobras el paro y encima trabajas... Pues mira, yo por no, ti me alegro, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué pasó ¿Lo están imprimiendo? No, no, no. Yo ya... Me gusta trabajar y me gusta trabajar y por eso me fui a España a proponerme un negocio, pues estoy mirando todavía, porque pues donde me fui tal vez, como dice, me fui por la parte equivocada. Ahorita pues eh, la verdad eso es lo que quiero saber, si yo, como vivo aquí en Francia, llevo ocho años, tengo mis papeles de, de Francia, más no la nacionalidad, no la he sacado todavía por irresponsable. Pues sácala sácala. <risa> No, en no, serio que te lo digo, o sea, que la que te va a venir muy bien. Y todo lo no, os digo sí, a todos los que estés, Y los que estáis en España, si lleváis ya los ¿es dos es años regulares, sacaros la nacionalidad, pero lina, no seis tontos. Oye, que, ¿por qué no ayudas a Dariana a que se vaya allí algo del campo? ¿Se puede ir? ¿No se puede ir? ¿Sabes algo de ello? Es lo, pues lo mismo, se necesitan documentos. Si tienes documentos, puede pasar. Igual pasa uno aquí a la prefectura, que se llama eso a la prefectura, y pide. Pero Viene no documentos no documento de un muerto. No, exactamente, ¿no? Porque no. Bueno, y si te cobran pasar, menos. Pasar. Y si te cobran por el documento del muerto, menos, ¿no? Después después la, la, la, el paro lo va a cobrar el muerto también. Lo va a cobrar el muerto. Y como le hagan, como le hagan venir al muerto para verle se va a tener que disfrazar no, yo creo que eso, eso debe haber cárcel debe haber claro, claro Dariana ves que te estamos ayudando mucho mejor aquí verdad que en Telegram la verdad ¿eh? yo, yo la verdad claro, no claro. acepto nada de eso a no hacer que trabajar trabajar como se debe trabajar porque yo claro. digo esa era mi pregunta también es que yo como colombiana que vivo aquí en Francia ocho años tengo mi carta de séjour que se llama acá carta de séjour eh, es que será que yo puedo irme a trabajar a España yo creo que sí, claro que te puedes ir a trabajar, pero es que lo que no sé por qué no te has sacado, sacate ya la nacionalidad esa, o lo que te quería bueno, sacar. Acá no es fácil. Yo ya lo, traté de hacerlo. Hace tres años traté de hacer la nacionalidad y. qué y pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no la pudiste sacar? Contáselo a todas las pasé, pasé mis exámenes del francés B, que es ah, no. eh, lo más alto. Se, se Eso caduca a los dos años, como estuve enferma y todo eso, entonces no pude pasar. Después, ahorita, eh, el año pasado volví, que volví, hice mi curso de francés, volví, pagué 115 euros y ya, imagínate, ya está corriendo el año, ya pasé y tengo un año. Y no he hecho pues no, de, no dejé que pase el otro año, que caduca luego y pierdes los 105 sí, euros sí, y encima se, les no saben que. Estado, ¿no? <ríe> Qué mala es. Verdad sí. que sí me he dormido, pero entonces yo digo: bueno, ya si no saco mis papeles, es que será que me puedo ir para España, tomar un apartamento, una casa, eh, poner un negocio. Bueno, tengo eh, pues, voy a decir pequeños proyectos para hacer, ya que, es que aquí en Francia estuve a punto de colocar mis proyectos, pero cuando ya iba llegando al final, una X no se puede, nunca me dijeron por qué no podía, porque ¿por ¿por Francia final? no es tan abierta como España yo creo, yo creo es muy no sé, difícil, es más difícil entonces yo digo yo será que me voy para España, esa me llama pues, la Pues vente y... para acá, oye vente para acá y aprovecha todo lo que quieras preguntarnos ahora o cuando quieras que, que el mejor canal para conocer de primera mano lo que se cuece en España como decimos aquí en España es este ¿vale? tú todas las dudas no, yo que vengo tengas, siguiéndolo desde, desde hace muchos meses vengo siguiéndolo Hace, hace más de 10 meses, yo creo, claro, es, prácticamente se comenzó a abrir el canal. Yo lo sigo, yo lo sigo, yo pues, miro. Pues yo lo hago para que conozcáis la realidad de España tal cual, y por eso os doy mi opinión, pero también os invito a todos vosotros que seáis los protagonistas y deis vuestra opinión también, y así el que lo ve, pues se lleva a mí la mejor fotografía y, y que hace y se crea su tercera opinión, que es lo mejor, ¿verdad? No, no os cuente que aquí está todo o muy bien o que está todo muy mal, no, que lo veáis vosotros mismos, es lo mejor. No, yo he viajado mucho a España, me encanta España, me encantan los campos de España, me gusta bastante España. Eh, he estado por toda Navarra, de Fía hasta Huesca, a uh, Zaragoza, todas esas partes así de estas fronteras, todo he ido, San Sebastián, todo eso he ido, hasta Burgos, todo esto o sea que te lo conoces y pues, entonces pues por eso digo que quiero irme como para el campo para allá abrir un proyecto pues no es una cosa grande pero sí algo comenzar a hacerlo, abrir pues, un local ¿sabes? puede ser también abre Marlene abre tu negocio y nos llamas a todos los tres para trabajar Seguro que eso fue lo que pensé con, con, con, cuando fui a Soria para hablar con el alcalde de, de, de, de donde les dije ahorita. Eh, y eso, pregunta, cuéntanos, eh, eh, cuéntanoslo. Pero mira, eh, Marleni se fue hasta Soria para repoblar y habló con un alcalde. Que, que os lo cuente, Prilines, que lo ha estado contando antes de iniciar el vivo. Cuéntaselo a todos, para sí. que vean tu experiencia. Para que veas cómo sí. se mueve una Prilines auténtica. Directamente hablé ese día en Soria con el alcalde de Belorado Fíjate. y nos decidimos, ok mándame el proyecto, mándame todo. Yo le envié todo mi proyecto. Yo le dije como quería, no una cosa grande, pero por algo comenzar, sí. Pero de ahí para acá nunca no me respondió, no me dijo nada. Pero pero fue diciendo, a ver, ha venido qué? el bicho, ha venido el bicho más ha para todo, pero ahora el bicho ya se va. Aquí ya lo estamos echando. Pero imagínense, en diciembre fui hasta allá a visitarlo, le dije, bueno, ayúdeme a conseguir un hotel, un hostal o algo allá en su pueblo, quiero conocerlo. Me dijo, no, es que no sé qué, me mandó un link por hoteles, o ok. Al final yo dije, como sea, yo llegué hasta allá, a Belorado, conocí todos los pueblitos alrededor, muy bonito. ¿Te gustaron? Dije, okay. ¿Qué te pareció aquello? Muy bonito. Y ah, estaba, despoblado, estaba despoblado, necesitaba repoblar. Sí, está en uno de los pueblos para repoblar. Velorado está entre uno de los de repoblar. Normalmente, ¿no? Genial. Y entonces le puse el proyecto, le dije, soy el 24, le hice el feliz Navidad, le dije el 31, feliz año, le dije para tomarnos un vino, había llevado un excelente vino para tomar con él, pues me lo tomé, solo, la champaña fue pues la que me la tomé sola porque el señor no me apareció. El alcalde yo creo que se asustó, dijo, Marlene iba en serio y se ha venido desde Francia a verme y, y yo creo que se asustó, ¿eh? Vamos, no lo sé, pero por lo que cuentas, no no sé, los prisliners, por favor, poner en el chat lo que opináis vosotros y en los comentarios. Si lo y luego muy, yo creo yo, creo que, el alcalde, yo no digo que no estaba muy bueno pero no, no no no es muy chico para mí muy joven Mira, hay, hay muchos hay muchos pueblos para repoblar ¿eh? hay un montón ¿eh? o sea de verdad que hay yo no sé cómo, de, Entonces, cómo... Sigue, sigue, la madre. verdad era lo que yo decía. Yo decía, pues, un terrenito, alguna cosa, comenzar un proyecto y pues, viendo todo así, todos los inmigrantes como somos de Colombia, el Perú, bueno, toda la latina, yo digo, bueno, para los que quieran trabajar y poner, a aportar sus granitos, sería bueno allí y acá comenzar a llamar. Pero bueno, yo no pierdo la esperanza. No, la, la esperanza todo. es lo último que se pierde. Eso nunca pero entonces yo digo el paso porque también es que tengo mis hijos si ¿sí me entiende también son colombianos y no me los pude traer de jóvenes entonces ya aquí está eh, el segundo hizo el paso y ya le dieron carta blanca y Ando. ahorita en mayo él se le cumplen los seis meses ya eh, de, de haber llegado y está en España entonces, está ese, ese está en España o en Francia entonces eh, no está y entonces a él le dan los seis meses para yo no sé después de los seis meses si el alpin el puede Pero trabajar escucha que esto es importante marlene y que no me he enterado, el de la carta blanca está en españa o está en francia sí está en eh, con, tengo una prima en al pie de Zaragoza y el de la carta blanca está en España sí pues entonces en mayo puede trabajar eh si si, si no levantan lo del estado de alarma a los seis meses todos los que tenéis tarjeta blanca que os caduca Ahora o, os acaba de caducar, os caduca durante el estado de alarma a los seis meses podéis trabajar y os dan número de la seguridad social, díselo a tu hijo. Sí, sí, sí, ya me lo dijo y lo sabe. Vale, Entonces vale, está vale, esperando vale. Eso. Perfecto. Y, y lo, lo otro es que también llegó el 16 de marzo llegó con mi otro hijo con su esposa y preciso los hoteles donde él llegaba que era centro de centro de Madrid cerrados. Claro, incluso, ¿no? es que están todos, quedar... todos los hoteles están cerradísimos ahora. Entonces, Ahora los van a empezar a abrir, eh. ojo, a partir del día 11, o sea, dentro de nada ya empiezan a abrirlos, con menos capacidad, pero ya van a empezar a abrirlos. ¿Eh? Lo que no sabemos, sí. las citas todavía, a partir del día 11 cualquiera. ya abren las comisarías, pero no sabemos todavía, os vamos a tener informados, si ya van a dar citas a partir del día 11 de mayo o todavía no. Lo que sí sabemos que a partir del día 11 ya se reactivan las comisarías, pero no sabemos todavía lo de las citas, pero os lo vamos a decir en tiempo real, como todo. Porque acá sí tengo mi otro hijo grande, si ¿sí me entiendes, ahí si sí lo tengo acá, yo fui lo recogí hasta Madrid en el auto, yo fui hasta uh -huh. la, el auto y yo lo recogí así rápido, Entren al, al auto y vamos. Bueno, pero no, tampoco tenías que, que haber ido tan rápido, Jope, que no pasa nada. Te viniste desde Francia para recogerle aquí a Madrid. Pero, sí Pero no pasa nada por poder venir despacio, porque hiciste tan rápido, no pasa nada. ¿eh? porque él llegaba y yo dije, no, Dios mío, los hoteles están cerrados. Ah, no bueno, dejan por eso. Nada. Vale, vale. Entonces digo, bueno, yo voy y lo recojo mejor en el auto en cambio de que cojan tren o alguna cosa. Sí, no sabía por... nada. Claro, claro. No hubo nada. La, la, la situación se puso tan difícil al otro día, cerradas las fronteras, todo. ¿Qué día llegó? ¿Qué día llegó más o menos? ¿te el acuerdas? 16 de marzo. Joder, justo, justo le pilló entero, vamos. Lo que, pues Exacto. tuvo suerte, tuvo suerte de llegar, Marleni. Tuvo suerte porque yo creo que un día o dos después ya cerraron el aeropuerto, ¿eh? Al día siguiente lo cerraron. Por, por eso. Fíjate, fíjate, fíjate. Oye, voy a dar paso un poco a los que han levantado la mano. Venga, Camilo, que, que puedes, puedes aportar, preguntar lo que tú quieras, amigo. Ok, ¿qué tal? No, pues yo les quería compartir que eh, lo que hablaba la compañerita inicial, pues eso se ve mucho también en, en los Estados Unidos, ¿no? Que uno puede comprar los papeles o los puede alquilar. Aquí, que me he encontrado? Que puedes sí. hacer un negocio con sí. las personas que quieran hacerte una pareja de hecho o quieran contraer matrimonio. Sí, pues no Uy, pero, si se, se pero vale. eso aquí es ilegal, ¿eh? Aquí te pueden meter hasta en la cárcel, como dice. Yo no sé, hay, hay Camilo también, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Eh, y yo sí tengo una pregunta, pues, Cortica. Eh, he estado mirando los videos de la visa de estudiante. De pronto me pueden resumir muy brevemente cómo es la cuestión. Bueno, te la voy a resumir por, por estar en Zoom y ser tú, te la voy a resumir, pero muy brevemente, porque te tengo que remitir sí, sí, a los vídeos. Claro, sí, pero sí. yo te lo hago. A los vídeos de la visa de estudiante, ¿vale? Luego te los miras. Yo os lo recomiendo de verdad, pero no porque me veáis, prilines, o porque os veáis a vosotros mismos que el canal lo hacéis vosotros, sino es por vuestro interés. Si yo con esto no gano nada, ¿eh? los anuncios de Google es una miseria y se lo doy al que hace luego las transcripciones. Yo no gano nada. Yo cuando digo que lo veáis es por vosotros pero yo ah, se lo resumo muy breve para ti cualquiera que lo quiera hacer es un buen sistema para venir y estar legal en españa la visa de estudiante eh, ¿por qué? porque te permite trabajar residir y trabajar de forma legal eh, con la única limitación que solo puedes trabajar en vez de 40 horas que sería la jornada normal de trabajar en españa 20 horas porque se supone que vas a estar 20 horas a la semana estudiando y te quedan otras 20 para trabajar es una visa que te la da muy fácil la puedes pedir estando fuera de españa en el consulado de españa o puedes venir como turista camilo y pedirla aquí en los primeros 60 días eso sí es importante en los primeros 60 días que has entrado de turista vale ¿Qué te pide? Pues eh, Camilo, sí, pero espera, lo aclaro rápido y me preguntas, ¿qué te piden para esa visa de estudiante o permiso de estancia por estudios? Pues te piden muy sencillito, que algún centro eh, te haya aceptado, que estés matriculado y, y otra cosa importante, que tienes 530 y tantos euros al mes para mantenerte. Pero que esos 530 y tantos euros al menos no se los tienes que dar a nadie, tú los enseñas. Mire, voy a estar aquí seis meses de estudiante, 536 por 6 son tanto, los tengo. Y, y poco más: un certificado médico si vas a estar más de seis meses, y o sea, un seguro médico si vas a estar más de seis meses y que no tienes enfermedad. Ahora supongo que no tienes el bicho, por así decirlo, que lo has pasado. Enfermedades infecciosas. Pues dime, es dime, Camilo, venga. No, Pero claro, hay que claro, ver los claro, vídeos, claro. ¿eh? hay un resumen súper sí. rápido. Pero la idea no, sí, la da. La, ¿no? la, la pregunta es muy breve. Digamos, el curso dura un año. De me dieron la visa o le dieron la visa a la persona por un año. Después de ese año, ¿qué pasa? Si uno quiere renovar la muy visa. Muy buena pregunta. después Esa es la gran ventaja que tiene esta visa. Que tú, cuando, por ejemplo, la pides por un año y tú ves que el año se va a acabar, pero a ti te ha gustado España y quieres estar otro año más. Pues muy fácil. Te buscas otro estudio que tú quieras, yo siempre digo algo baratito, es algo que uno, yo qué sé, te vas a la oficina de inmigración, aquí en España, y dices, mire, me quiero quedar otro año más, y ahora me matriculado de este otro curso. Y te hacen la renovación sin dificultad. Y te digo más, Camilo, te amplio la respuesta. Me digas, bueno, ya han pasado dos años, y ahora qué? Pues si te apetece, te sigue gustando estar, como además estás trabajando 20 horas, te están manteniendo, todo legal, todo regular puedes pedir un tercer año ahora me voy a hacer este otro curso y te lo renuevan y te cuento ya al final tú sabes que todos los que lleváis tres años en españa me da igual que estéis regulares o irregulares con visa de estudiante o sin visa de estudiante el que lleve tres años físicamente en españa y lo pueda acreditar tranquilamente mire yo llevo aquí he pagado muy wifi aquí está mi pasaporte me empadroné pues puedes ya pedir luego el arraigo social y ya te puedes quedar definitivamente es muy buena vía lo de la visa de estudios. Luis, dime. Eh, bueno, eh, soy Saray de Colombia, no no puedo el No puedes el audio, que a los periodistas os gusta veros. Pero no tengo video en este momento. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Eh, yo quería saber con estas personas que eh, de alguna manera hacen, compran los papeles o los alquilan. Qué pasa con esas empresas, porque, pues, entonces, ¿qué tipo de empresas son, puesto que contratan personas que no son, eh, digamos, porque están usurpando un lugar, cierto? Mira, entonces, te a ver, antes, antes de que sigas, empresas, espera. Bueno, acaba la pregunta, si quieres, o bueno, te hago un inciso, que quede claro a todos los clientes. Yo no recomiendo a ninguno que compréis papeles, porque eso eh, podéis, puede haber un delito ahí que se llama en España de falsedad documental, y ahí sí que estamos ante un delito, ante un posible delito. Que eso sí, podría, ahí sí te pueden deportar, o como decía Ricardo, apresar, eso ya es un delito. Estar en España sin papeles no es un delito. Es estar irregular. Ahora, comprar unos papeles, yo qué sé, de uno que se ha muerto, por ejemplo, de quien sea, eso, cuidado, usar esos papeles sabiéndolo puede ser un delito penal. Mm, eso claro. no. Claro. Eh, eh, y depende. aparte, que puede ya ser depende. que te puedan querer engañar a lo mejor lo que Daríana ya nos lo dirá mañana, porque si encima te quieren cobrar, a lo mejor hasta hasta te quieren engañar y ni... O sea, que yo no lo recomiendo. Pero bueno, a, acaba tu reflexión. Claro, o sea, ya sabemos que eso es un delito y que nosotros no debemos de participar de eso. Pero entonces, ¿qué pasa con ese tipo de empresas? O sea, mi pregunta... Ya, ese bueno, tu pregunta también. es que ¿quiénes son esas empresas? Pues buena pregunta, eso es lo que... A ver, pero nosotros aquí no somos los policías. Eso no es. no claro, es porque, porque yo yo pensaría que no hay una empresa que contrate a alguien, sobre todo porque cómo hacen para para identificar que existe a la persona, a la foto, o sea, bueno, una cantidad de cosas. Yo pensaría que yo no creo que, que hayan Sí, que a lo mejor que, que, no, que Claro, que eso, eso es un engaño, o puede ser, puede ser cualquier cosa. Por cierto, por cierto, Prilines, el sábado va a estar aquí Don Jesús. Que es el magistrado que viene. Este sábado va a estar. Me ha pedido que os veáis un corto que se llama La Cabina. Él, como es un magistrado en activo, él no puede hablar de política o de ciertas cosas, porque es un poder del Estado. Entonces, él siempre que hace una reflexión lo hace a través de una película. Me ha dicho que os dijese, dile, dile, Luis, dile a los PRILINES que como voy a estar el sábado en tu canal, a ver si se pueden ver un corto que dura 20 minutos que se llama la cabina que está en internet buscar la cabina es muy gracioso os va a gustar y entonces él va a hacer su reflexión el sábado sobre ese corto y tiene relación con españa ya lo veréis os lo dejo dicho eh, Dariana yo bueno voy a dar paso a ricardo que ha levantado la mano y ya vamos a finalizar miro un poco las preguntas del vivo vale haz tu reflexión si quieres ricardo tienes el activo si alguien más quiere participar que levante la mano con respecto a Marleni, eh, yo, primero que para mí el alcalde o el, eh, se, se impactó con tu imagen, seguro. Se habrá, se habrá Y segundo, digo, en tu proyecto, eh, porque creo que es así, ¿no Luis? No hay que poner como que uno le va a dar trabajo a un español, o a un español y luego a extranjero, que quizás eso sea una de las trabas, ¿no? No sé cómo fue la presentación que hizo él, Creo que tengo entendido que es así, que hay que darle primero prioridad a un español, que tenga su trabajo, y luego otro tipo de... Sí, aunque hay excepciones, hay excepciones, eh, Chile y Perú no hay esa prioridad. Sí, no, si eres de Chile o eres de Perú, es como si fueras español. Yo presenté fue pues, mi proyecto nada más. Ah, ah, hasta no, no eso, es lo que decía, como decir, no te contestaron ni nada, y quizás... Pues yo ¿Y de, ¿de qué país te... eres, Marleni? Recuérdanoslo. Colombia. Colombia, sí. vale. Pero también no, te sí. digo, si si el... Si el si el proyecto es bueno, se lo pueden dar igualmente, ¿eh? eh Ricardo. No, pero pues yo ya lo había presentado en, en Soria cuando fui. A ellos les gustó bastante el proyecto. A las personas que le mostré les pareció muy bueno. Y Marlene, ¿y estuviste en la feria esa que hacían de Repoblar de Soria, de los alcaldes? ¡Andá! ¡Andá! Pues cuéntanos, cuéntanos más. Nada, yo, yo hablé. ¿Había de... muchos alcaldes Como... allí o cómo, cómo, era la, cómo era la feria? Cuéntanoslo para bueno, el año yo... que viene, para el Priliner que quiera repoblar, que quiera venir el año que viene, que sepáis que todos los años en Soria hacen una feria de alcaldes que quieren repoblar y ella estuvo. Yo estuve porque fue el mismo Luisito que nos envió allá, yo dije, yo voy, tú nos enviaste allá. Claro, claro, por eso, por eso te pregunto, porque yo no, lo dije yo para una valiente que ya fue desde Francia. y claro, yo me fui hasta allá y... Y hablé con personas para los inmigrantes, de, con personas de proyectos también que estaban haciendo ahí, porque también había personas para hacer proyectos de, y para trabajos. Simplemente habían personas también eh, dando su proyecto a conocer también. Habían personas de otros, de, de... otros de, pueblos de ahí también dando con proyectos entonces por eso mismo yo presenté mi proyecto y ese señor me hizo bueno aquí está el señor del alcalde de, de allá de Melorado él está aquí y a él le interesará mucho ese proyecto me lo dijo él yo dije ok y así fue que contacté con él y así fue como que yo dije bueno listo yo me voy hasta Melorado yo me fui hice las vueltas y bueno nada pasó bueno no está grave yo sigo con mi proyecto y voy a mirar claro entonces, a ver me voy, la, la, voy la a las cosas no se consiguen siempre a la primera. Como ah, no, buenos príncipes, no. claro, los buenos príncipes lo saben. El que la sigue, hay un refrán aquí en España, no sé si en vuestros países. Ya veis la lista larga de los que sois, eh, madre mía. Aquí hay un refrán que dice el que la sigue la consigue. ¿Qué quiere decir? Que a veces uno lo intenta y no no coge el pez, pero si sigue, sigue, sigue, sigue al final lo coges. No hay que desistir. Una tierra cinco se abre. A ver, a ver, repítelo, repítelo, que se no conozco. Una puerta se cierra, cinco se abren. Ese, ese es muy bueno también, exactamente. Oye, que están preguntando. lo que, que... Creo que no está siempre, ¿eh? no existe. Hay que buscar eh, el sí. Eh. Hay no, que buscar el no. sí, exacto, Ricardo. Escucha, sí, sí, sí, eh, yo está... una cosa que os digo, que es que la me estáis preguntando en el chat de YouTube que el director del, del corto La Cabina se llama Antonio Mercero. Buscar el corto La Cabina en YouTube. Y el, el, el director se llama Antonio Mercero, que no os lo he dicho. Me ha dicho Don Jesús que os lo veáis. Os vais a divertir, os va a gustar, es un corto, lo dirige Antonio Mercero y él el sábado va a estar aquí en directo, él es magistrado en activo. Mira, le podemos preguntar también sobre esto de los papeles. Ya verás cómo, cómo él nos da su mejor visión, que él es el magistrado. Total que veáis la peli, la, es muy cortita, 20 minutos y, y ya veréis cómo os va a gustar. Queréis aportar algo más, alguno o finalizamos el vídeo porque es que nos salen vídeos llevamos ya 47 minutos, madre mía, madre mía. Pasa rápido el tiempo? Pasa volando, eso es que lo pasamos bien, eso es que lo pasamos bueno, bien. Bueno, el momento que yo me puedo ir para España y encuentro un apartamento, yo me voy. Vale, pues, pues y, y mientras cuando quieras, aquí estamos todos los días. Que ya sea, todos los bueno, días, eh, pues te ya metes ya tranquilamente me como bien. todos los prilines que quieran aportar. Si y... no, lo sigo escuchando y lo sigo viendo. Yo, son ustedes muy gentiles, muy buenas personas, dan muy buenos consejos. Yo me he guiado bastante por los consejos de Luis y de, ¿cómo es que se llama? de Susana, tal vez, o, o Don Alberto. Exactamente, de ella. Sí. Sí. Pues Entonces, no. que hace rato no la vemos. Sí, nada. hoy he estado hablando precisamente con ella, pero me ha dicho que es que ahora con la situación está del bicho, que está con unas clases de inglés, que hace ejercicio, que habla con su familia, pero que algún día estará aquí, como has estado. A ver si coincidís, marlene y, y así os okay. conocéis personalmente. Estamos sí, sí. todos los días. A todos. Sí. Que muchas gracias de todas maneras. Si yo no me conecto, estaré viéndolos a ti. Yo vale. los aquí. Yo, yo los veo. Yo veo y yo, y like, siempre doy like, like, like. Eso, eso. Dar like, like, like y decírselo a todo el que conozcáis para correr la voz, para que cada vez seamos más. Y no en, en, aquí en Francia le dije a unas amistades que tengo acá, le dije, oiga, me voy a conectar también, voy a hablar, voy a hacer preguntas. En Colombia, antes dije, oiga, me voy en directo, conéctense, miren. Yo les dije, Así. para que aprendan y escuchen y vean lo que está pasando claro. acá en Europa. Y he puesto Francia en la lista. No sé si me lo dijiste tú, pero alguien me dijo, Luis, que en Francia también te vemos. Y ya está. Yo todo lo, Si alguno no lo digo, que me lo diga, ¿vale? Fuiste tú una entonces. Vez, la para el Luis, para Dariana, que se fije mucho y que no, que no, que no se que llevar por la desesperación. ¿eh? Exacto. Dariana, ¿De mañana, mañana, si quieres, conéctate. Si te va bien, vamos. Y nos cuentas cómo ha ido la estoy? cosa. Sí. Si si... Claro. Vale cielo, pero que no, exacto, que no desesperes. Sí, lo voy a que, claro, y no te preocupes, que trabajo, vamos, te vamos a ayudar a encontrar sí o sí, vale. por Ahí por cierto hay una cosa de recoger cerezas en el Valle del Gerte que se abre ahora. Vale, es una zona de España muy grande y ahora están buscando gente para recoger la cereza. ¿Hacia, hacia dónde es eso? Yo no. El Valle del Gerte está en el sur, en el suroeste. En el suroeste está un poco encima de Andalucía. Ok. No está muy lejos de Madrid, No está muy lejos de Madrid. ¿eh? No está muy lejos de Madrid. Va buscar Valle del Gerte. Mira, un cor... ha venido bien que el tema. El que quiera trabajar ahora que busque en Google el Valle del Gerte, España. Uh -huh. Y necesitan gente. Que os quieren engañar, no creo. Habrá alguno, claro, de cada. ¿eh? Siempre hay algún listo que os quiere engañar. A nosotros también siempre se nos mete uno en ahí en Telegram que quiere engañar, le hecho y ya está. Pero eh, que uno quiere engañar. Eh, dime, dime. Este que este también que presta dinero. No se puede. Claro, claro. Eh, no os fieis. cuando os digan que vida. prestan dinero, cuando no, os digan tampoco. que los documentos no sé, eso eso es mentira. Generalmente no, no, no, es mentira. Falsificación no, no. sí. de documentos. A Jesús, mira, Jesús, Jesús, cuéntales pero muy breve, a Jesús le engañaron con lo de prestar no, no, no. dinero. Sobre todo Mira. que piden un, piden una parte también. Claro, Mira. es que no Mira. le prestaron dinero, le quitaron dinero. Él quería, él necesitaba Mira. dinero. Cuéntalo tú, pero breve que llevamos 50 minutos, Mira. Jesús. Mira, a mí, to, a mí me engañaron. Llamé en Francia, pues yo vi pues, también por cosas de internet, vi, ¿ne, ¿necesita usted dinero? Sí, bueno, vale. Entonces yo pedí, ya me llamó un tío francés. Directamente, por eso te algo de Francia. Y me comentó que quería un quería un dinero, que es dinero. Y luego me dijo: No, no te preocupes, que yo te lo doy tal, pero tienes que dar 400 euros. Le vale, di 400. Luego otra vez 400, otros 400 que al final salieron 1.500 euros. Y no he recibido nada. Y estoy pendiente de cosas judiciales. Ya has perdido 1.500 euros, aunque 1, está en un juicio. Euros, está en un juicio, eh, ¿verdad? Igual lo ganarás, eh, pero, pero mientras. Mira, Dios. Llevo casi dos años porque estoy esperando me llamen los clubes pero bueno ahí estamos por eso he comentado que muchas veces eh, no hay que fiarse de las cosas hay que pensarlo no. mucho antes de, de decirlo pero pero a su no, vez no, no. pero a su vez no hay que desesperar Dariana porque ya os digo cara en el Valle del Jerte necesitan gente para recoger la cereza buscar eh, recoger la cereza españa Valle del Jerte ahí hay y seguro que hay gente que te quiere contratar sin, sin rollos raros ¿vale? sí claro es mejor que no hay que desesperar bueno pues vamos a finalizar el vídeo vale prilines mañana eh, mañana volvemos a estar en vivo vale con otro tema estamos todos los días like si os ha gustado tanto si lo veis ahora como luego los que lo del chat ahora me lo leo de arriba abajo y lo imprimo para responder mañana todas las dudas y los que lo veáis luego poner las dudas que queráis las preguntas sobre españa este es el canal de todo vale de, relacionado con españa entonces ponerlas en los comentarios muchas gracias eh, veros la cabina buscarla en youtube la cabina director antonio mercero que me ha dicho don jesús el magistrado que nos visita todos los sábados también en directo en vivo que va a hablar sobre esa cabina y así lo cogéis que él habla a través de películas habla de españa pero a través de películas porque al ser magistrado no puede hablar directamente de ciertas cosas pero a través de la película puede hablar bueno Muchas gracias, no, no Prelines. No es no que aquí, sí que está, el... que la acabo de ver. Antes. Bueno, mañana os pongo el link. No, mira, os pongo el link en Telegram. No, Telegram sí. Os pongo el link en no, Telegram. Os sí. pongo el link en Telegram. Pero vamos, que quede ahí. La cabina de Antonio Mercero. Que bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Eh, a todos, todos, todos. Los que estáis aquí no, en chao, Zoom, chao, los que mañana. estáis en el vivo y los que lo veis luego. Muchísimas gracias a todos. A todos y chao, a los que habéis participado. Nos vemos. Hasta mañana, Prelines. Chao, chao. Hasta mañana.